El señor José Manuel Oleaga Durán denunció que su hermana Angélica María lleva 30 días detenida por las autoridades sin haber cometido delito alguno. Dijo que fue apresada cuando ésta fue a buscar sus pertenencias al apartamento donde vivía con un policía. Que tiene mi hermana presa durante 30 días en el Palacio de Justicia, que ella fue a buscar su pertenencia al cuartel general. Y la metieron presa y la tienen 30 días presa ahí en el Palacio de Justicia. Aquí no hay justicia o la justicia está confabulada con la cosa mala en este país. O la de, y los derechos humanos, ¿dónde están? La violencia contra la mujer, ¿dónde están? Si no están violando la, la constitución de la República y la cosa mala de este país. Donde ella no ha hecho nada, no ha robado, no ha matado, no ha hecho nada en este país. ¿Y por qué ella está presa sin hacer nada? Ella fue a buscar su pertenencia a la, en el apartamento donde ella vivía con él. Y él, cuando él se la escondía y, y fue al cuartel, y el cuartel la mete en presa 30 días en el palacio sin hacer nada. Eso es una cosa injusta en este país, donde tienen que respetarse los derechos humanos de la mujer. En este país, no podemos vivir en una patria así, desorganizada en este país. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.